Chilevisión. Reestreno. Remasterizado. Remezclados. Pegaso. Dragón. Cisne. Andrómeda. Fénix Vuelven a tu pantalla con mejor imagen. Mejor sonido. De las 12 casas hasta Hades. El gran reestreno. Los Caballeros del Zodíaco. Este lunes a las 7 y media. Televisión tú.